El derecho civil incluye materias muy heterogéneas, desde aquellas que se refieren exclusivamente a la persona, como pueda ser el matrimonio, las relaciones familiares, aquellas que entran de lleno en el patrimonio, la propiedad, el derecho hipotecario, las relaciones establecidas mediante derechos reales e incluso aquellas que nacen de la herencia y sucesiones. Para cada una de las problemáticas nacidas en estas materias necesitamos un abogado especialmente formado y especializado en cada una de ellas. Por eso, desde Abogado Amigo te ofrecemos una solución específica y personalizada para cada uno de los problemas que puedas tener en materia de Derecho Civil.